Ahora que él, que era un ex legionario, hacía 20 años, que llevaba un tatuaje aquí en el pecho Le encuentro a un amigo y le dice, oye, Dios, ¿y esto con el agua no se borra? Dios, no lo sé Le dice, le dice una mujer al marido, de cariño, de mañana es nuestro aniversario Y voy a matar un pollo dice: ¿y qué culpa tiene el pollo? dice: mata a tu primo que es el que nos presentó, coño saben aquel que dice que es un mendigo que va por la calle para una señora le dio señora una limosna por el amor de Dios para que me pueda comprar un pastel digo haría mejor comiendo pan digo ya lo sé de es, que hoy es mi santo ¿sabes?